Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Tienen dudas o preguntas de algo que hayamos visto? No sé, eh, de cualquier cosa del curso. Sí, ¿qué tiene el orden de las complejos? Silvestre O sea, me refiero a que <ríe> eh, Con qué tienes duda exactamente Ok, la pregunta la es pero Pero como, ¿con qué? O sea, ¿no entiendes el enunciado? ¿O? Okay, exactamente, <risa> okay, este, pues a dar. Pongo la tarea. Este... Ok. Entonces, a ver, es algo oh, simple. Eh, justo en la tarea, o sea, es eh, este ejercicio, ¿no? Que es el que te refieres que básicamente dice que hay que demostrar que no existe un orden to total en los complejos que respete las operaciones de dicho campo, ¿vale? Y justamente eh, para el final de la tarea eh, viene la definición que se necesita, ¿no? O sea, ¿qué significa que un orden, de hecho un orden total, tal y como lo dice exactamente el ejercicio, respete las operaciones del campo, ¿va? Entonces, básicamente... O sea, la definición esta De que un orden respete las operaciones de un campo O sea, le involucran dos elementos Fíjate que la prim El primer elemento O el primer inciso Que se tiene que cumplir Dice que En el orden que tengas definido Se sucede que A es menor o igual a B Entonces, eso tiene que implicar Que a la hora de sumar Cualquier otro elemento del campo Se sigue manteniendo la misma desigualdad ¿no? O sea, que A más C es menor o igual a B más C. Entonces, si te fijas, esta es como una propiedad de conservar las desigualdades bajo la suma de cualquier elemento del campo. Que esto está interesante porque fíjate que justamente recuerda que en el campo hay dos operaciones, ¿no? La suma y el producto. Entonces, pues, esto que te está diciendo, que en la parte de la suma se está cumpliendo esta, esta primera propiedad, ¿no? Respecto al orden. Entonces, es un poco de esperarse que justamente, o sea, si la primera propiedad va a tratar respecto a la suma, y tienes dos operaciones, la segunda propiedad va a tratar respecto al producto, ¿sale? Y esa es, o sea, básicamente dice lo siguiente. Si tú tienes que dos este elementos del campo, de tal manera que A es mayor o igual a cero y B es mayor o igual a cero, entonces eso tiene que implicarte que el producto de esos este, elementos del campo tiene que ser mayor o igual a cero, ¿vale? Fíjate que de entrada, o sea, eh... Aquí ya estás ocupando, ¿no? De manera implícita que lo que tienes de en un principio es un orden total. ¿Por qué? Pues por, porque si tienes un orden total, en primera tiene sentido preguntarse si, si algún elemento, en este caso A, es mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. ¿No? Porque pues como tienes un orden total, alguna de las, de las dos cosas tiene que suceder. Fíjate que en particular esto está diciendo, si llegara a suceder que tomas dos cosas que son mayores o iguales a 0, entonces tendría que cumplirse esto. ¿Vale? Ahora... Como por dónde va como más o menos la idea. Si te fijas, por ejemplo, si aquí tú pones como K los reales, los reales, pues de entrada, su orden usual es un orden total. Es decir, cualesquiera dos elementos son comparables en el orden usual de R. Y fíjate que se cumplen la, estas dos condiciones, ¿no? O sea, tú tienes un real menor igual a otro real y le sumas un tercer real. Eso sigue manteniendo la desigualdad tal y como la tenías inicialmente. Y pues por otro lado, si tú tomas dos reales, que son no negativos, su producto sigue siendo no, no negativo. ¿Va? Entonces esto fíjate que ya te demuestra que en el caso de cada igual a los reales, su orden si sí es compatible con las operaciones. ¿Va? Sin embargo, ese fenómeno no sucede en los complejos. ajá? ¿ah? En los complejos, que es justamente lo que dice el ejercicio. Tienes que demostrar que no puedes encontrar un orden total que respete las operaciones. Entonces, fíjate, muy bien. Si piensas un poquito esta afirmación. Es esas afirmaciones que a mí me gusta decirle a la gente A ver, pensemos qué quería decir eso Lo primero que habría que hacer así como, como digamos, lo, pensándolo en bruto Sería intentar pensar en todos los órdenes total de, totales de C Y luego intentar ver si todos esos órdenes totales pues, respetan las operaciones del campo ¿no? Es decir, si cumplen esas dos propiedades que están aquí en la definición Pero el punto es, pues salvo que tu conjunto sea finito Y de hecho un conjunto muy especial, ni siquiera va a con que sea finito es muy difícil que tú sepas eh, clasificar todos los órdenes que puedes definir en ese conjunto. ¿No? Entonces, pues como por dónde va la pedrada de esto, pues la idea de esto es intentar hacer una demostración por contradicción. ¿No? O sea, eh, como no conocemos todos los órdenes totales que hay en los complejos, vamos a suponer que hay un orden total en los complejos que satisfaga estos axiomas, ¿vale? Estos que quieren decir que respete las operaciones y con eso intentar llegar a una contradicción. ¿Vale? Y eso está bien interesante porque fíjate, a pesar de que sí puedes definir órdenes en los complejos, por ejemplo, ahí hay un orden que se llama el orden lexicográfico, eh, lo que se está diciendo esta afirmación es que nunca puedes hacer esto de tal manera que sea compatible con las operaciones. ¿No? Fíjate, estas dos propiedades son propiedades de compatibilidad con las operaciones. Es una compatibilidad respecto a la suma, es una compatibilidad respecto al producto. ¿Va? Entonces, pues, ahí está como la idea. O el trasfondo de lo que busca este ejercicio. Y que es uno de los pocos comportamientos, si quieres tú, feos, de los complejos respecto a los reales. Porque los reales sí lo cumplen y los complejos no. Eh, pero bueno, en, eh, el punto es que o sea, no está tan mal. no o sea, el que los, los complejos no tengan unos, en tales órdenes no nos va a impedir hacer este absolutamente... O sea, no, no nos va a impedir hacer cosas maravillosas. Se van a dar cuenta conforme avanza el curso. Eso más o menos te ayuda a responder tu pregunta, Silvestre, creo. Pero no tiene nada de malo, ¿no? Un orden total se puede definir en las dimensiones que sean. De hecho, a ver, te voy, te voy a enseñar una forma de definir un orden, que son los órdenes lexicográficos. Entonces, fíjate, esto es un orden. ¿Qué iba a Entonces, esto es un orden. Si las piensas como parejas, fíjate que si tú declaras que la pareja x, y es menor o igual a x con y', si se satisfacen las siguientes cosas, x es menor o igual a x', estos ya son números reales, entonces es el orden de los reales, déjame ponerlo así para que tengas esto en mente, y si no sucede esto, o x es igual a x', y además y es menor o igual a y', son dos condiciones, pues, eh, eh, sucede eso o sucede esto, y eso otra vez es el orden de los reales, puedes demostrar aquí de manera sencilla que eso te da un orden, no en R2 que son los complejos, entonces si hay órdenes, ¿No? El punto es que tu demostración quiere ver que ninguno de esos órdenes, y bueno, aquí obviamente lo estoy haciendo respecto a la primera coordenada, una forma de hacerlo, de hecho este se le llama el orden lexicográfico horizontal, hay algo que se llama el orden lexicográfico vertical, que ya te imaginarás cambia los papeles de X y Y aquí, por ejemplo, este y, y o sea, si sí hay órdenes, ¿no? O sea, no, no, no tiene nada de raro que sean en dos dimensiones, lo que repito, está haciendo tu ejercicio, es quiere ver que ninguno de esos órdenes, va a satisfacer esta condición de compatibilidad con las operaciones. ¿Vale? Y, y ahí es a donde me, me este, refiero, ¿no? O sea, como uno de entrada no puede clasificar todos los órdenes de los complejos, pues como que suena que la prueba tiene que ser por, por contradicción, ¿no? Suponer que sí si existe uno de tales órdenes y mover las manos con las propiedades que nos da la definición para, pues justamente, ¿no? Intentar llegar a una contradicción con eso. ¿Qué silvestre es o quieres? Eh, algo más entonces no te preocupes que sean de dos dimensiones ¿no? eh, de hecho, a ver, voy a decir algo que se puede considerar algo que está añero pero eh, es algo que se discute un poco en superior 1 ¿no? si suponemos el axioma de elección todo conjunto es bien ordenado ¿no? de entrada a todo conjunto le podemos definir un orden y no un orden cualquiera sino que de hecho sea un buen orden no en el que todo conjunto no, ¿No vacío este ándale <risa> este bueno aquí están dando un... una sugerencia no Nayeli este ah bueno pero yo estaba diciendo no o sea si eres un poquito añero y te gusta la próxima elección a mí no se me hace soñero, pero bueno, a la, a la gente no le gusta, entonces por eso estoy diciendo que es soñero. Eh, el axioma de la acción es equivalente al teorema del buen orden, y el teorema del buen orden te dice que todo conjunto tiene un buen orden, ¿no? Entonces, no debería ser raro por eso que, exista, que existan órdenes, ¿no? En, en R2 o en RN más en general. Pero bueno, al de, al de mejor caso, a Nayeli, que a mí, ¿no? Yo, a mí me gusta divagar y, y yo parece ser que todo lo justifico, ¿no? Entonces, este, al de casa. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieren que comentemos? No hay de qué. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, vamos a continuar. Y bueno, ahora sí ya espero terminar... Con lo que estábamos haciendo, y para eso, este, que um, Nos quedamos en esta parte, ¿no? O sea, el día de ayer justamente platicamos de lo que era la descomposición polar de un número complejo, ¿no? Que habíamos dicho que eso que quiere decir, pues escribir a un complejo de la forma R Rx si de teta. ¿no? Donde esta R es justamente la longitud, ¿no? Del complejo, ¿no? eh, O bueno, el complejo representado como punto de R2 respecto al origen, o sea, la norma, o sea, esto que tenemos aquí. Y este ángulo era, pues, un argumento. Y por un argumento nos referimos al ángulo que forma la recta que une al origen con el complejo en cuestión respecto al eje real. ¿Vale? Disculpa, ¿estás grabando? ¿Sí? Es que no me aprecia entonces no sé. Sí. Ah, sí. O sea, lo que gracias. pasa es que ahora grabamos desde nuestra computadora porque me dijeron que nos dijeron que en Meet no hay opción de grabación y, y bueno, oh. no hay opción de grabación. Lo grabamos desde la computadora y de cada uno y ya al final lo subimos. Ah, oh, vale, gracias. No hay de qué. Entonces, ajá, entonces les comentaba. Pues esta R es esta la norma compleja. Y este ángulo es un argumento que es este ángulo que acabamos de comentar, ¿va? Entonces, pues todo complejo lo podemos escribir así, ¿no? Como R, cis de teta, donde recuerden que cis de teta no es más que abreviación de coseno de teta más y veces seno de teta, ¿vale? Y, y bueno, quiero nada más ser insistente ya para abrir bien la clase el día de hoy Que este ángulo no está unívocamente univo determinado Porque todos los múltiplos de 2pi, todos los múltiplos enteros de 2pi me representan pues el mismo ángulo, ¿no? Y es básicamente por la periodicidad de las funciones coseno y seno, ¿no? Entonces, eh, aquí hicimos un ejemplo un ejemplo del día de ayer. Y lo que vamos a hacer ahorita es, pues, escribir esto, eh, pues, de forma de, en forma de asignación, ¿vale? Entonces, a ver, pues vamos a hacer esto. Entonces, pues, el día de ayer también, o sea, ya para empezar ahora sí. Eh, la última observación es que si ustedes recuerdan... Platicamos que la construcción de una representación polar Se podía hacer para cualquier punto que no fuera el cero ¿vale? Y la razón más o menos se las expliqué Que es esta idea geométrica De que con el cero tenemos un problema Porque si lo imaginamos como un punto A un punto como una circunferencia degenerada El punto es que si bien es cierto que todos estamos de acuerdo Creo yo en que se le puede asociar un, una norma igual a cero a eso, porque de hecho podemos calcular y eso es cero, no le podemos asociar un ángulo, por esta idea de que pues, si la circunferencia está degenerada, pues tengo todas las direcciones, ¿no? entonces lo que habíamos dicho es, le puedo asociar un argumento a todo complejo, excepto al cero, ¿vale? Entonces, ya una vez que pensamos esto, ahora sí vamos a escribir lo que les decía en un momento, entonces quiero escribir a la... Al argumento como una asignación Entonces pues de entrada Como excluimos al cero para asociarle un argumento Esto va a ser una función Que va de los complejos Quitándole el cero Que eso se le suele denotar con c estrellita Aquí está la notación explicada en la parte de abajo Hacia los números reales ¿No? Y esta va a ser la asociación Que a cada complejo Pues como dije ¿No? Le va a asociar un argumento Ahora Estoy teniendo cuidado ...con decirle a esto asignación y no función... ...porque otra vez, recuerden... ...los argumentos no están unívocamente determinados... Por cual, ...porque cualquier múltiplo de 2pi... ...bueno, cualquier múltiplo entero de 2pi... ...en un, en un este, argumento dado... ...me representa exactamente el mismo ángulo... ...en el plano, ¿vale? Entonces, esta asignación que tenemos aquí... por ser que por esta condición... ...no es exactamente una función... Es simplemente lo que ustedes en álgebra superior 1 llamaron una relación, ¿no? Que es una forma de asociarle a cualquier objeto del dominio, algunos, obje algunos objetos del codominio. Porque, repito, aquí para un complejo fijo le puedo asociar muchos argumentos. De hecho, una cantidad numerable de argumentos, ¿vale? Entonces, esto, es, esto entra dentro de lo que ustedes conocen como relaciones. Sin embargo, fíjense que hay una notación pues que yo nunca he entendido exactamente, o sea, no he entendido el por qué, a eso me refiero con no he entendido, eh, que se utiliza mucho en los libros de análisis complejo y variable compleja y en todos lados donde se ocupa el argumento, que es la definición de función multivaluada. Entonces, función multivaluada no quiere decir más que relación, en el, en el sentido que platicamos hace un momento, nada más que es muy este, común, de hecho es estándar realmente, Utilizar ese término En vez de llamarle relaciones A las funciones que van que son de variable compleja Y que toma y que a un valor le pueden asociar Muchos valores, no como el argumento Entonces Yo por, yo por lo general soy rebelde Y les llamo esas relaciones Porque son relaciones Pero si sí es un hecho que la terminología estándar Son funciones multivaluadas ¿no? Entonces este es un ejemplo de una función multivaluada Entonces no me estoy comentando eso Por si por ahí escuchan que yo digo relación Pues de en su mente tiene que estar Ah es una función multivaluada, ¿no? Este, voy a intentar decir función multivaluada, pero... Eh, en mi mente está arraigado el término de relación, ¿vale? Ahora, fíjense, ¿qué sucede? Con, o sea, ya tenemos esta asignación. Pero también lo que comentábamos el día de ayer... Es que si yo restringo los valores posibles de los ángulos que puedo asignar... A un intervalo que tenga tamaño 2pi... Ahí sí es cierto que... Esta sucesión argumento la puedo transformar en función. ¿Por qué? Pues porque a cada complejo le puedo asociar pues un único ángulo. Si yo especifico un intervalo de tamaño 2pi. ¿Va? Y tiene que ser forzosamente semiabierto, ¿no? Por, para que en alguno de los dos está abierto. En el otro tiene que estar cerrado. Para que justo la. Para que justo, no o sea no tenga problemas con 0 y 2pi. Porque ahí las funciones coseno y seno van lo mismo en ambos extremos. ¿Va? Entonces, cuando yo especifico. Un, un, este, un intervalo de ángulos posibles donde yo quiero calcular el argumento de mis complejos a eso se le conoce como pues justamente definir una rama del argumento vale entonces si yo dijera yo no quiero de, eh, trabajar ángulos hacia lo loco sino que solamente quiero medirlos de 0 a 2pi que es digamos la forma en la que se mide eso le vamos a llamar la rama una rama del argumento no al intervalo 0 2pi si yo dijera, no, ¿sabes qué? Me interesaría que medir solamente ángulos en el intervalo menos pi, pi, cerrado por menos pi. Eso tiene tamaño 2pi, entonces ahí tiene sentido medir todos los ángulos. Eso le voy a llamar, bueno, quiero trabajar en la, en la rama del argumento menos pi, pi. Si quiero hacerlo abierto sobre menos pi y cerrado sobre pi, también es válido porque tiene o sea tiene longitud 2pi. Y voy a decir, bueno, quiero medir mis ángulos en esta rama. ¿Sale? entonces Esto es una notación más que un concepto este como súper profundo, ¿no? Eh, ya les comenté que sí podemos entender por qué se les llama una rama esto, pero esto ya es un tema un poquito más avanzado. Entonces, déjenme ver si en estos días, y de hecho, bueno, tengo que explicárselos un poquito después, se me ocurre una forma de medio explicarles la idea en la que subyace esto, que es la idea de superficie de Riemann, sin meterme en detalles demasiado técnicos, porque siendo sinceros, no podemos ni dar la definición de forma adecuada, ¿vale? Entonces, Sí puedo platicar esto de forma intuitiva y es lo que voy a intentar meditar en estos días que me va a tocar descansar para ver si les puedo, los puedo comenzar de por qué se les llama ramas. ¿Va? Entonces, ok. Entonces, son puras convenciones esto que acabamos de decir. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda respecto a estas convenciones que comentamos? Es decir, hablen ahora o callen para siempre porque las vamos a utilizar en lo que sí. Creo que está bien. Dale vale. Entonces... Pues sí, si para bien. todos está bien... Vámonos... Ah, gracias. Entonces, vamos a ya empezar a hacer cosas con la descomposición polar de números complejos, cosas teóricas, ¿vale? Y la primera de ellas tiene que ver con hacer una pequeña cuentita bien interesante. Que este, nos va a permitir un poquito más adelante eh, Dar la interpretación del producto de complejos Que es lo que a final de cuentas buscábamos ¿Vale? Entonces, a ver, para eso sigan el siguiente argumento que vamos a trabajar ahorita Entonces, a ver Supóngase que yo me tomo dos complejos Otra vez diferentes de cero Para que te pueda sacarle su descomposición este, polar Y es la descomposición polar del primer complejo que le vamos a llamar Z Entonces aquí tengo R1, si de Z1 y mi segundo complejo no cero es W, y esta es su descomposición polar, ¿no? R2, cis de teta 2. Entonces, pues a ver, fíjense, lo que quiero hacer es calcular el producto de estos complejos, utilizando las representaciones, este, polares, ¿va? Entonces, eso que fíjense, es hacer esta pequeña cuentita, ¿no? O sea, como cis de teta es coseno de teta más, y veces seno de teta, entonces, fíjense que, multiplicar z con W, pues de entrada... Sería multiplicar cada una de las normas, R1 y R2, y tengo que hacer los productos de la parte de los sis, ¿no? Que sería, tengo que hacer el producto de coseno de teta 1 más i veces seno de teta1. Y el producto de coseno de teta 2 más i veces seno de teta 2. Entonces, aunque aquí se ve quizás una cuentota muy grande la que queremos hacer. A ver, vamos a realizar exactamente este producto. Entonces, a ver, ¿cómo hago este producto? Pues sería coseno de teta 1 por coseno de teta 2, ¿no? Eso se quedaría en la parte real, que es lo que estoy poniendo aquí. Y el otro, este, y la otra cosa que compone la parte real es seno de teta 1 por seno de teta 2, pero con signo negativo, ¿no? Eso es por definición del producto de complejos. Entonces la parte real está dada por esa expresión que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora vamos a sacar la parte imaginaria. En la parte imaginaria, pues recuerden que lo que hacemos es... Tomamos los productos cruzados Entonces Sería pues coseno de teta 1 por seno de teta 2 Que es este término que tenemos aquí Y luego pues seno de teta 1 con coseno de teta 2 Que es este término que tenemos aquí Y todo esto debidamente multiplicado con su y, ¿Vale? Entonces ya tengo esa expresión que se obtiene del producto de la parte de los sis. ¿Vale? Entonces bueno aquí subrayé también R1 y R2 Pero no solamente la parte que tengo acá adentro pero fíjense que pues, realmente, o sea, en la parte real y en la parte complejo, uno reconoce que aquí apare esas identidades se pueden reescribir utilizando las formulitas estas de eh, suma de ángulos para, los, para el coseno y el seno. Entonces, a saber, esta primera parte que tenemos aquí, pues corresponde al coseno de la suma del ángulo θ1 y θ2. Y la segunda parte que tenemos aquí corresponde al seno del ángulo θ1 más θ2. Entonces, utilizamos esas fórmulas y reescribimos esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces Z por W lo puedo escribir como el producto de cada una de las normas de los complejos en cuestión. Y eso hay que multiplicarlo por el cis de la suma de los ángulos. ¿Vale? Entonces, de esa pequeña formulita que obtuvimos para el producto de dos complejos, Podemos sacar, por ejemplo, varias afirmaciones. La primera de ellas es esta proposición que pongo aquí. Y fíjense que lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si tú te tomas dos complejos diferentes de cero, el argumento de z por w lo puedes poner como el argumento, sumando el argumento de z con el argumento de w más un múltiplo entero de 2πk. Eso es precisamente el cálculo que hicimos, ¿no? El ángulo que forma Z por W respecto al eje X, lo podemos obtener como el ángulo, ¿no? Porque Z1 era el ángulo de Z respecto al eje X. Z2 era el ángulo que forma W respecto al eje Y, que esta es la parte de la suma de los argumentos. Y eso hay que sumarle la ambigüedad de toda la vida, ¿no? Cualquier múltiplo de 2pi, eh, cualquier múltiplo entero, ¿no? Para ser más específico, ¿vale? Entonces, pues en es lo primero que obtenemos, ¿no? Respecto a ese producto. Ahora, como dice aquí, si somos, si queremos ser más específicos, ¿no? Y tomamos una rama del argumento específica, entonces esto se me va a implicar que el argumento de z por w es la suma del argumento de z más el argumento de w. ¿Por qué? Porque si tomo una rama específica, recuerden que ahí el argumento está unívocamente determinado, y aunque esta suma se salga del rango que estábamos considerando, puedo encontrar un representante dentro de dicho rango. Donde este argumento me represente un ángulo, ¿va? que es lo que estamos diciendo precisamente aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es una primera proposición que se demuestra de forma directa del, del cálculo este que hicimos aquí. Uh -huh. ¿Alguna pregunta o alguna duda de alguien? ¿Alguien? Oh, Silvestre dice sería el argumento principal? ¿Cómo? No, cualquier argumento, ¿no? El argumento principal, por lo general por argumento principal entendemos el intervalo dos, eh, 0, 2 pi Pero si por ejemplo estamos en el intervalo menos pi pi, también ahí es cierto, ¿no? O sea, que si tú tomas cualquier ángulo, lo puedes representar como un único... O sea, cualquier ángulo lo puedes representar como un único elemento del intervalo menos pi pi, ¿no? O sea, acuérdate que el punto de para que sirva una rama del argumento es que eso, esto sea un intervalo que tenga longitud 2 pi, ¿no? Porque eso ya me corresponde a precisamente todos los ángulos, ¿no? De, o me corresponde a todos los ángulos de forma biyectiva. Entonces, con que tú elijas cualquier rama del argumento, esta igualdad se va a cumplir, ¿no? Por, por las razones que comentamos anteriormente, ¿no? O sea, como hay una biyección entre cualquier intervalo de tamaño 2pi con el intervalo 0,2pi, pues ahí ya puedes escogerte un representante para tus argumentos, ¿vale? ¿Sí, Silvestre? Salí, vale. Ok, entonces, esta es nuestra primera este, afirmación, ¿va? Eh, que ya demostramos directamente el, del cálculo que hicimos. Ahora, también hay otro resultado bien famoso respecto a esta idea de obtener la forma polar de un complejo y tomarse productos, que básicamente proviene del hecho de pues elevar ¿no? este, a cualquier potencia un complejo escrito de forma polar, que es el famoso teorema de De Moab, ¿va? Entonces, Ya que obtuvimos esta formulita para el producto de complejos, Vamos a también demostrar este teorema porque es uno de los teoremas clásicos ¿Vale? Y de hecho ahorita vamos a platicar una pequeña aplicación de este ¿vale? Entonces a ver Vamos a decir, a ver qué dice el teorema de Demoab Y vamos a demostrar Entonces fíjense El teorema de Demoab empieza con un complejo Bueno aquí tiene que decir no cero Entonces aquí pongo la estrellita El cual vamos a descomponer de forma polar Y la descomposición polar es r teta, ¿Vale? Entonces lo que dice el teorema de Demoap es que entonces, para cualquier potencia entera, se cumple que Z a la n, lo puedo escribir como R a la n, cis de n teta. Si quieren interpretar esto como de forma, pues justamente, ¿no?, utilizando las descomposiciones polares, fíjense que lo que me dice el teorema de de Moab es que si yo escribo a un complejo en su forma polar como R, cis de teta, la descomposición polar de cualquier potencia de ese complejo, tiene por norma a la en, eh, r a la n, donde r es la norma del complejo, y el ángulo que forma respecto al eje x es nθ. Entonces esa sería la interpretación como de forma polar, de lo que me está diciendo el teorema de Demois. ¿no? Y, y bueno, pues no hay mucho que decir, ¿no? O sea, es un teorema que me está diciendo justamente cómo calcular las potencias de un complejo. Y lo, que hay, y lo que aquí hay que tener un poco de cuidado, o mejor dicho, hay que, maravillarse, hay que maravillarse un poco, es que vean que esto me permite calcular inclusive las potencias negativas, ¿no? Las cuales este existen porque nuestro complejo es no cero. Y recuerden que al ser el complejo no cero, tiene un inverso, y pues tiene sentido decir quién es z a la menos uno, ¿no? Que es el inverso de z. Y así como tiene sentido decir quién es z a la menos uno, tiene sentido decir quién es z a la menos 2. Que si es el producto de z a la menos 1 con z a la menos 1. Y así sucesivamente. ¿no? Entonces, está interesante que el teorema no solo vale para potencias positivas. Sino que también inclusive si nuestra potencia es negativa. Que eso corresponde a tomar inversos. Pues también nos dice cómo se calcula, ¿no? Es la descomposición polar de esa potencia de z. Entonces, pues vamos a hacer la demostración. La demostración es bien sencilla. Y de hecho es un argumento, ¿no? Por inducción entera. ¿Vale? Entonces, pues. Si ustedes recuerdan, la inducción entera se divide en dos casitos, hacer la parte de la inducción natural y luego ver que el argumento se cumple para para este para los naturales negativos. Bueno, para los enteros negativos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la parte primeramente de la inducción este natural. Entonces, la base es cuando n es igual a 0. Fíjense que si n es igual a 0, pues justamente como pongo aquí, no hay nada que demostrar, ¿por qué? Porque aquí tengo z a la 0 1, por definición, de este lado voy a tener r a 0, ese es 1, y aquí te voy a tener cis de 0 por teta, o sea, cis de 0. Pero cis de 0 es coseno de 0, que eso es 1, más i veces seno de 0, que eso es 0. Entonces pues nada me quedó. Esto que eso es 1, eso es 1. 1 por 1 es 1. Y ya me quedó 1 de ambos lados. ¿va? Entonces, esa parte es obvia. Entonces vamos a hacer el paso inductivo. Voy a suponer que el resultado vale para n y quiero demostrar que vale entonces para n más 1. ¿Vale? Entonces pues, lo que quiero hacer es, quiero calcular quién es z a la men, n más 1, ¿no? Quiero obtener su descomposición polar, sabiendo que para z a la n ya tengo esta fórmula. Entonces pues, lo que voy a hacer es una, hacer una observación bien sencilla, que es que observen que z a la n más 1... Lo obtengo de multiplicar z a la n con z. ¿Vale? Y bueno, yo ya sé por hipótesis que z lo escribía como r cis de teta. Y por hipótesis de inducción, z a la n es r a la n cis de n teta. Entonces aquí es donde voy a ocupar el cálculo que hicimos anteriormente. Cuando yo tengo dos descomposiciones en coordenadas polares de dos complejos y los multiplico... El resultado es multiplicar los, este, las normas, que sería el producto de r a la n con r, que es eso que estamos poniendo aquí, y, suma, y sumar los argumentos, que sería sis de n teta, que ese es el argumento de este, z a la n, y teta, que es el argumento de z, ¿no? Entonces vean que esto lo puedo reescribir como esto, lo puedo reescribir como r a la n más 1, y lo que tengo aquí adentro, pues puedo factorizar una teta y se va a escribir como si es de n más 1 teta. Y pues precisamente la primera parte de esta igualdad y la última que tenemos aquí es lo que quería demostrar, ¿no? Z a la n más 1 es r a la n más 1, si es de n más 1 por teta. ¿Vale? Entonces, pues ya. Aquí ya demostré entonces que el resultado vale para todos los naturales, ¿no? Pues ahora me falta ver que vale para los enteros negativos, ¿vale? Y entonces... Lo que voy a hacer es voy a empezar con un natural negativo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir que puedo encontrar un antije un natural negativo? No, nada. No, Me no voy a tomar, perdón, un entero negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que existe un natural de tal forma que esa n es el inverso aditivo de ese natural. ¿Vale? Entonces, fíjense. Lo que yo quiero calcular es z a la n. ¿Va? Entonces, ocupando el hecho de que n es menos m, fíjense que eso es lo que me está diciendo es que este z elevado a la n lo puedo calcular como z a la m a la menos 1, por estas leyes este, de los exponentes, ¿no? z a la m y eso a la menos 1 es z a la m por menos 1, que es z a la menos m, que eso es z a la n, es lo único que estoy diciendo aquí, ¿vale? Ahora, ¿por qué estamos escribiendo esto? Pues porque como m y es positivo, yo ya sé que para todos los naturales se vale el teorema de De Moix, ¿No? Entonces, z a la n lo puedo escribir como r a la m si es de m teta. ¿No? Y eso todavía le tengo que sacar el inverso. ¿Va? Entonces, fíjense que calcular el inverso de esto, que es un producto de dos cosas... Pues es eh, sacar el inverso de cada uno de los este, elementos que componen al producto, ¿no? Otra ley de los exponentes Entonces, eso va a ser, eso me va a quedar r a la m, eso elevado a la menos 1 Que es r a la menos m Y luego me va a quedar cis de m teta a la menos 1 ¿Va? Que eso es lo que ahorita vamos a argumentar un poquito ¿Va? Y ya nada más para poner esto de forma un poquito más parecida a lo que tenemos aquí arriba Fíjense que menos m era n y entonces puedo cambiar este por r a la n Y aquí me queda directamente otra vez cis de m mθ a la menos 1 ¿Vale? Entonces lo único que me falta para terminar sería demostrar que cis de m mθ eso a la menos 1 es cis de n nθ ¿Vale? Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí en la parte de abajo entonces, cis de mθ a la menos 1, les recuerdo que cuando vimos, eh, justo, ¿no?, conjugados y normas, vimos una formulita que nos decía que z a la menos 1 lo podía calcular como z gorrito dividido entre la norma de z al cuadrado. Entonces, si ocupo esa formulita para el caso particular de cis de mθ, eso va a ser cis de mθ conjugado, entre la norma de cis de mθ al cuadrado ¿vale? la norma ahora noten que la norma al cuadrado de cis de mθ es coseno de mθ al cuadrado más i veces el seno de mθ al cuadrado eso sabemos de las identidades pitagóricas que vale 1 entonces aquí estoy haciendo cociente con un 1 y realmente solamente me queda el conjugado del cis. ¿Va? ¿Y qué es el conjugado del cis? Cambiar el signo a la parte imaginaria. Y no es más que poner un signo menos aquí en la parte del seno. ¿Vale? Que es esto que estamos poniendo aquí. Ahora, recordemos lo siguiente. La, fu la función coseno es una función par. Y la función seno es una función impar. Entonces, coseno de mθ es lo mismo que coseno de menos mθ por ser, repito, coseno pues par, y seno de menos mθ es menos el seno de mθ, porque la función seno es impar. Entonces, este signo menos lo puedo absorber, ¿no?, con el signo negativo aquí en el argumento del seno, por ser, repito, la función seno una función impar. ¿Vale? Entonces, ya tengo esa expresión que tenemos aquí. Y pues ya terminé, ¿no?, porque o sea, ya nada más recordamos que n es menos m. Pues aquí voy a tener coseno de nθ más i veces seno de nθ y eso es por definición el cis de nθ. Entonces si sí es cierto que esta cosa que tenemos aquí es el cis de nθ y entonces ya tenemos la demostración en todos los casitos. ¿vale? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Vamos a común. ¿Vale? Ok. Eh, a ver. Ese teorema es importante. Porque entre otras cosas, por ejemplo, nos permite. Y esta es la aplicación de la que les comentaba hace rato. Eh, obtener la raíz enésima de cualquier complejo. Eh, a ver, los pongo un poquito en contexto. Si ustedes se acuerdan cuando tuvieron la última. Eh, clase con Frank, que me da la impresión que fue hace una semana. Vaya, como pasa el tiempo, este él les dio una forma al final de su clase de obtener la raíz cuadrada de cualquier complejo. Vale, entonces eh, era una formulita ¿no?, que involucraba la parte real y la parte imaginaria. A ver si quieren, me regreso a ella. Luego no vamos a hacer esto porque siento que se pueden marear, pero a ver. Eh. Nada más para que no hable al aire, ¿no? Es esto que tenemos aquí, ¿no? O sea, calcula, eh, les dijo cómo calcular la raíz de un complejo y aquí están las formulitas, ¿no? Esto sería la parte real, se obtiene así y la parte imaginaria se obtiene de esta forma, ¿vale? Entonces, resulta ser que pues, una aplicación eh, importante del teorema de Demoap eh, tiene que ver con eh, que uno puede obtener eh, raíces enésimas de cualquier complejo, ¿va? Entonces, eso es lo que quiero platicarles ahorita en este momento, ¿va? Entonces, ¿cómo el teorema de Demoad podemos poner eso? Porque de hecho es un cálculo bastante sencillo, ¿va? Entonces, fíjense muy bien lo siguiente, o sea, les voy a plantear el problema y vamos a trabajar sobre él. Entonces, supongamos que justamente lo que yo quiero obtener es, dado un complejo, ese complejo le vamos a llamar este W, yo quiero obtener cuáles son sus raíces enésimas, ¿va? Fíjense que eso lo podemos escribir de forma ecuacional, diciendo que lo que yo estoy buscando es qué zetas en los números complejos satisfacen que z a la n es w. Esa es la definición de esa raíz enésima, ¿no? Sería un complejo, de manera que elevado a la n me dé el w con el que empecé. Fíjense que si pensamos esto como una ecuación, esta es una ecuación de grado n, porque este está elevado a la n, ¿no?, y sobre la, ind y la indeterminada Z. ¿Vale? Entonces, el teorema fundamental del álgebra me dice que esta ecuación pues tiene O sea, de entrada se puede resolver, ¿no? Porque es una ecuación este, en grado positivo. Y que además tengo n raíces contando las multiplicidades. ¿Va? O sea, aquí la única razón por la cual estoy invocando el teorema fundamental del álgebra es para saber que la ecuación se puede resolver, ¿no? Ya saben, o sea... Paranoias de los matemáticos Uno no resuelve algo hasta que no sabe que se puede resolver ¿no? Entonces, sé que se puede resolver Voy a, ahora sí voy a resolver Entonces, aquí es donde va a entrar la parte De eh, La descomposición polar Supónganse Que mi complejo dado O el complejo dado W Tiene descomposición Polar de la forma r de theta, ¿Vale? Y como yo ya sé que Pues esta ecuación se puede resolver Voy a suponer que una de mis soluciones, la voy, o, o la solución, o voy a tomar una solución, Z en C, y voy a también dar este, su descomposición en coordenadas polares, ¿no? Como Rho, si es de Phi uh -huh. Entonces, vean, si yo, si yo este, sustituyo las descomposiciones polares, esta y esta, en esta igualdad que tengo aquí, del lado izquierdo, tengo que usar el teorema de Demoa. Y el teorema de Demoab me dice que esto es ρ a la n, cis de n phi, que es lo esto que estoy poniendo aquí. Y del lado derecho pues es simplemente R cis de teta, ¿no? que es la descomposición polar de W. ¿Va? Entonces ahora sí, tengo esta ecuación. De esta ecuación, fíjense que lo primero que uno se da cuenta es que directamente esto me implica que la norma de este complejo y de este complejo tienen que ser iguales. ¿no? Que es decir, de forma ecuacional, que r a la n tiene que ser r. ¿Va? Hay múltiples formas de ver que esto sucede. Una de ellas, como lo pongo aquí, es sacar la norma. Si saco la norma compleja de la ecuación del lado izquierdo, fíjense que por ser la norma sacar escalares, o sea, positivos, me va a quedar r a la n, y luego me va a quedar la norma de cis de n teta. Pero si ustedes se acuerdan, pues aquí calculamos la norma del de cis. De m, teta ya sabíamos que siempre era 1. Pues como esa norma es 1, del lado izquierdo simplemente me va a quedar rho a la n. Y del lado derecho, si está con norma, sale la r. Y aquí me va a quedar la, la norma del cis de teta. Y eso es 1. Pues por eso es que se implica eso que tengo aquí. Y ahora, como r y ro son no negativos. De hecho son, eh, son positivos. ¿no? Si pensamos que w es diferente de 0. Eh... Entonces, esto ya es una ecuación real, ¿no? De grado n. Entonces, pues, ¿cuál es la solución a esto? Pues, Rho tiene que ser la raíz eh, enésima de R. ¿Va? Entonces, ya sé entonces cuánto vale, en este caso, el argumento. Entonces, ya resolví la primera parte de la ecuación. Bueno, vámonos a la parte de determinar quién es el ángulo. ¿No? Y para eso, pues fíjense que, como yo ya sé que Rho a la n es lo mismo que r, puedo cancelar estas dos cosas, y esta ecuación me implica que cis de n phi, es lo mismo que cis de teta, ¿va? Si piensan esto de forma explícita, fíjense que eso lo que nos estará diciendo es que, el coseno de n phi, más i veces el seno de n phi, tiene que ser lo mismo que el coseno de teta, más i veces el seno de teta, a ver si quieren eso lo escribo un poquito, a lo mejor vale la pena escribir este, lo que estábamos diciendo es que ajá, coseno ¿no? de n más i veces seno de n esto es lo mismo que el coseno de teta más i veces el seno de teta. Ahora, dos complejos son iguales si solo así... Su parte real y su parte imaginaria son iguales pues eso es equivalente a decir que el coseno de n phi Es lo mismo que el coseno de teta Y que el seno de n phi Es lo mismo que el seno de teta ¿Va? Pero pues uno reconoce que esas dos igualdades se cumplen Pues sí, sólo sí. n phi es lo mismo que teta Más un múltiplo entero de 2 pi ¿No? Geometría básica, ¿no? O o definición básica de las funciones seno y coseno, ¿no? Y es precisamente lo que les estaba diciendo aquí en la parte eh, en esa parte, ¿no? De las notas. Y eso es equivalente a decir que n phi lo es que teta más 2 k, donde k es algún entero. ¿Vale? Y entonces fíjense que en particular lo que puedo hacer aquí es, pues como la n está multiplicando, puedo pasarla dividiendo al otro lado. Y eso me está diciendo quién es el argumento. phi sería teta más 2 pi. ¿Va? Entonces, en pocas palabras, fíjense que este cálculo que hicimos nos permitió determinar quién tiene, quién tiene que ser el argumento de la raíz y quién tiene que ser Rho. En el caso de Rho, eso es directamente la raíz en décima de R. Pero aquí hay algo interesante. Respecto a phi, pues tengo una condición, un, este, o mejor dicho, un conjunto de argumentos posibles, que eso es un poco de esperarse, para esta phi, ¿no? A saber, tengo uno... Por cada expresión eh, o por cada valor de k y el correspondiente valor es teta más 2pi k dividido entre n. ¿Vale? Pues justamente, fíjense que eso lo podemos poner como un resultado. Y es precisamente la proposición de que tenemos aquí. Podemos eh, decir que todo lo que hemos dicho anteriormente se condensa en la siguiente proposición. Si yo me tomo un complejo que es no cero, y lo descompongo en su forma polar, como lo hicimos anteriormente, R6 de teta. Entonces, las raíces enésimas de este complejo están dadas por la raíz enésima de r por el cis de teta más 2pi dividido entre n, donde, si bien es cierto que la k toma todos los valores desde 0 hasta z, si recordamos que las funciones coseno y seno son periódicas con periodo 2pi, podemos restringir los valores para que sean desde 0 hasta n-1. ¿Por qué? Porque fíjense, si la k fuera n, aquí pónganle n y me quedaría cis de t entre n más 2pi. Entonces pues es lo mismo que cis de pi entre n. Entonces, a partir de cuando uno toma los valores de n, aquí se empiezan a repetir las raíces. ¿no? Y esto además o sea, coincide con lo que habíamos dicho del teorema fundamental de la algebra. Porque recuerden que pues, teníamos n raíces. ¿no? Aquí están las n raíces. ¿no? Una, cada una de ellas corresponde a un valor de k. Y bueno, como pongo aquí ya no hay nada que demostrar, porque de hecho lo acabamos de decir, porque o sea, la restricción de los valores se da por la periodicidad de la función coseno y seno. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Se siguen ahí? O ya o ya me desconecté y estoy platicando a lo tonto. Sí me ha pasado, Ah, ¿eh? le podría subir. Ay, me hubieran dicho este hace un momento. Híjole. Bueno, no tiene mucho que me dijera. Este. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Por el momento, ¿no? Ok, o sea, a ver, quedan tres minutitos. Y a ver, aquí les incluí un ejemplito. Y hay que regresar a lo de la interpretación del producto. Ah, qué desastre. Este, eh... o sea, a ver, déjenme platicarles un poquito el ejemplo, ¿va? Y... y hasta donde lleguemos, ¿no? O sea, para no apurarlo. Es de hecho un ejemplo bien sencillito de cálculo de raíces en encima, ¿no? Que también tiene un poco su trasfondo. Y más adelante nos va a servir un poquito, ¿va? Entonces, pues, a ver. Eh, vamos a platicar el ejemplo. Entonces, el ejemplo, básicamente, eh, lo que nos pide es calcular lo que se conocen como las raíces enésimas de la unidad. ¿Va? ¿A qué me refiero con las raíces enésimas de la unidad? Pues a que quiero calcular raíz n de 1, ¿va? pero en ese contexto complejo, y en el contexto real, eso es trivialmente sencillo, ¿no? Este, entonces el punto es hacerlo en el contexto complejo. Entonces, vean, en ese caso. Mi complejo W es el complejo 1 Que su descomposición polar Fíjense sí, de que es 1 cis sí de 0 ¿no? Porque el 1 se encuentra sobre el eje real Y esos son precisamente los complejos que tienen argumento 0 Y trivialmente el 1 tiene pues no, norma 1 ¿no? Entonces, Por eso su descomposición es 1 cis sí de 0 Entonces ahí en particular me interesa que esta tita es 0 Entonces vean En esa formulita que tenemos aquí en la parte de arriba pues, raíz en décima de 1 es 1, y aquí me quedaría cis de 0 más 2 pique entre n. Pues como 0 es no hacer nada, me va a quedar cis de 2 pique entre n, que es lo que estoy poniendo precisamente aquí, ¿no? Y las raíces quedan determinadas cuando k corren los valores desde 0 hasta n-1, ¿va? Que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vean que así de simple, ya estamos viendo cuáles son las raíces, claro. Ustedes me pueden decir, las raíces aquí están en descomposición polar, ¿no? O sea, pero no hay ningún problema con eso, ¿no? O sea, recuerden que esto al final de cuentas es coseno de 2 pica entre n, más i veces seno de 2 pica entre n, que eso ya es el complejo que representa, ¿no? La descomposición polar es... A ver, fíjense que como caso particular, si n fuera 2, es decir, si me estuviera preguntando por las raíces cuadradas, ¿no? En el 1, fíjense que aquí tendría cociente entre 2, que se simplifica con este. Y me quedaría cis de pi k. Y k tomaría los valores 0 y 2 menos 1 que es 1. O sea, tomaría 0 y 1. Cuando k es 0, me quedaría cis de 0. Que eso es 1. Y cuando k es 1, eso me quedaría cis de pi. Que eso es coseno de pi más i veces seno de pi. Que eso es menos 1. ¿Va? Entonces al menos en el caso n igual a 2. Recupero la raíz que ya conocía toda la vida. ¿Vale? Bueno, dado que ya son las 9. Este, híjoles, yo creo que vengo mañana para terminar esta parte. Eh, ahora sí, ver la interpretación del producto. Ya nos falta exactamente mucho, pero o sea, tampoco quiero dejárselos leer a ustedes. Y tampoco quiero irme corriendo, ¿no? Este, mañana, ¿no? Y pedir la Frank nada más 20 minutos, ¿no? Este, entonces mañana llego yo. Eh, Platicamos, terminamos este ejemplo Terminamos esto, que eso sí espero ya no me lleve mucho Y si quedan dudas Platicamos un poquito más de la tarea ¿Sale? Entonces este Pues yo creo que los veo mañana Y si alguien quiere hacerme algún comentario Ya fuera de la clase, este, aquí me espero Y si no, pues nos vemos mañana ¿va? Que estén muy bien y que tengan buen día 0 entre un número complejo, claro que es cero, este silvestre. Este. Acuérdate, ¿no? Un cociente al final de cuentas es una división. Entonces cero por un número complejo, Bueno, cero entre W es 0 por uno entre W y 0 por cualquier cosa es cero. ¿No? Entonces sí.